Hola, buscadores. Hay una frase muy corta que me ha impactado bastante también. Porque es algo que a mí me ha costado, sin darme cuenta, de aprender. Y lo he aprendido, pero sin quererlo. O sea, quiero decir, no, no diciendo, bueno, tengo que aprender eso. Sino la vida misma me ha llevado a eso. Y es el, la frase, disfruta los pequeños momentos. Creo que la había leído, si no así. De una manera parecida hace un montón de años. Pero yo era de los que siempre buscaba los grandes momentos. Siempre buscaba conseguir algo más, más grande, más potente, más intenso, más lo que sea. Y bueno, claro, lo conseguía, a veces sí. Pero me olvidaba de esos pequeños momentos. Esos momentos cotidianos en los cuales pasan pequeñas cosas positivas. Hablemos de positivo, ¿vale? También sería aplicable a lo negativo, pero es más jorobado. Dejémoslo, vamos a lo positivo. Lo negativo necesita como varios niveles más de madurez para conseguirlas, para conseguir aplicar esto. Hay una, no es una frase, tampoco es una teoría, es una realidad espiritual que te dice que tienes que vivir aquí y ahora. Que no tienes que vivir, y eso sí ya lo he comentado más de una vez, ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora. Porque aquí y ahora es donde está la verdad. Y es cierto, cuando se dice disfruta de los pequeños momentos, en realidad lo que se te está diciendo es concéntrate en el aquí y el ahora. No quieras vivir de los posibles grandes momentos que habrá o recordar los posibles grandes momentos que hubo. Céntrate ahora en esas pequeñas cosas cotidianas, porque ahí es donde puedes realmente, por un lado, es cierto, llegar a la iluminación, no es broma, se puede llegar ahí, vale y casi siempre se llega cuando has aprendido esta regla y la aplicas, pero independientemente de eso, ahí es donde está lo más auténtico, poder vivir, darte cuenta de que lo que está pasando ahora mismo, en tu vida y que cada día hay momentos importantes pero no espectaculares. Hay algunos que son espectaculares, claro que sí, pero la mayoría de las veces no. Y esos los soslayamos, pasamos rápidamente, no nos fijamos y entonces estamos perdiendo más de un 90% de nuestra vida. En realidad no la aprovechamos. También es cierto que cuesta bastante aplicar esta regla, bueno, a mí me costó bastante, dejémoslo así, a lo mejor a ti no te cuesta tanto, pues mejor para ti, ¿no? Pero en mi caso me costó bastante, entre otras cosas, por dos razones, la primera es que la sociedad, los padres, la educación, etcétera, la sociedad, te educa, te conculca la capacidad esta de concentrarte en lo, en lo cotidiano, en lo pequeño, porque te, te, te enseñan a Recuerda el pasado muchísimo, la historia pasada es muy importante para la sociedad, pero además planea, proyecta tu futuro e ilusiónate con él, etcétera Es lo que te enseñan. Resultado que lo que te enseñan es no estar aquí y ahora, nunca, prácticamente nunca. Estás aquí y ahora cuando te duele algo. Y es bastante jorobado, ¿verdad? Pero es, parece ser que es la única manera en que tu cuerpo sabe decirte, puñetas, fíjate... Y entonces, fíjate lo que te está pasando, en ese caso en el cuerpo físico, ¿no? Pero si no es con dolor, no nos fijamos en lo que ocurre. Pues la recomendación es válida. Concéntrate en los pequeños momentos, disfrútalos conscientemente. Y eso ampliará tu conciencia y te hará avanzar bastantes pasos en la evolución. Bien, preguntas en los comentarios.